y abrir, porque claro. ocurren incidencias, lugares donde las valijas no llegan a tiempo, lugares claro. dificultosos para llegar, donde no se comience a votar a las 7 de la mañana y tengan que prorrogarlo un poquito más. No pasa nada, se sigue votando, sí pero, pero yo, yo entiendo puede, tiene toda la Raquel, potestad de Raquel, aumentar el tiempo de votación. Raquel, yo entiendo, yo entiendo de que ese, de ese atraso, porque en esta ocasión no estamos hablando que vamos a utilizar... Eh, eh, el voto automatizado no vamos a utilizar escáner, no. sino que las boletas ya a esta altura de juego están físicas, deben estar en todos los recintos. Ahí no va a haber problema para abrir, porque ahí no hay problema que si se va a la luz no, no, hasta con No una están vela. en los recintos, Roberto. Roberto, no están en los recintos. Se le ha entregado a los presidentes y secretarios, entonces ellos, lo, el presidente la guarda en su casa, es su responsabilidad y la lleva el domingo en la mañanita a las seis del horario. Sí, pero que, horario que lo que quiero, instalar los lo que quiero haber dicho Raquel, que en esta ocasión eh, eh, serían muy mínimos los casos De que ah no que se empezó tarde Porque ahí no tenemos que esperar sí. un sistema que suba No tenemos que esperar internet no. Incluso no tenemos que esperar ni luz eléctrica Ni energía eléctrica Porque la gente puede ir votando Y la energía claro. eléctrica sería algo ya secundario Ahora sí, bien pero eh, Como eh, tú eh, sabes que hay campos Que son dificultosos de llegar Por ejemplo, te cito un caso en Tenar En Palo de la jaiva No sé si tú has ido En Palo de la Jaiba, sí, yo he ido por ahí en nueve pasos arriba hay que darle Oh. llegar Sí, sí. No, no, o sea, yo sé que hay lugares en... dificultoso que quizás no lleguen a tiempo a instalar. Eso se da en todas las elecciones. Sí. normal. O sea, por la distancia el transporte se dañó, el vehículo en que iban, cualquier cosa puede ocurrir de esta, ojalá y no, y todo el mundo instale a las seis. Pero los que no lo podrán hacer, entonces ahí tendrían un pequeño retraso, que la Junta con toda la... puede disponer aumento. Sí, lo pero ha hecho en yo otra he, ocasión, yo he, mira, hora. Pero hasta ahora vamos a rogar a Dios de que nada pase y que se cumplan los horarios establecidos de ley. Yo, yo estoy 100% de acuerdo con la Junta con el tema de que a las 5.30... El que sí, no votó, que, que no vote. Porque usted tiene desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea, hay tiempo para usted irse hasta la capital si usted quería votar. Sí. A la jabón. Sí. Es más, da tiempo para usted coger un avión, como hay personas que, que han denunciado que no salieron en el padrón de Estados Unidos y que vienen aquí. Ya los, a, los aeropuertos están abiertos. Aeropuertos. Da tiempo, oye, ¿para, qué? para que una persona salga de Estados Unidos, de Nueva York, y llegue a República Dominicana y vote. O sea, Ayer que escuché no que había 300 vuelos programados de, para llegar a República Dominicana, o sea que la cosa se activó rápido de una vez. Sí, no, no, no, ya están, eh, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Punta Cana, el, el, el, el, el, el de Santo Domingo, están ávidos, incluso están ya los vuelos regulares entrando y saliendo. O sea, que no hay ni excusa de que, que usted está en Nueva York, usted puede coger un vuelo el mismo domingo y llegar a tiempo a votar. Así que no me vengan con cuentos. y que acá no. Para que el lunes no estén reportando y los chismosos no estén con el tema de que, ah, no, que yo estaba en fin y no me dejan votar. Desde el miércoles sí. hicimos un programa especial y hoy lo hemos tomado. Tenemos que preparar lo que va a ocurrir. ¿Perdón? Va a ocurrir esa cantaleta, va a ocurrir. Tenemos que preparar. Sí, no, pero porque sí, no, que no, no quiero. La para no la darle La crónica gol. de una muerte anunciada, la gente se va a quejar, va a ser pataleta, sí, va no, ser no. de todo. No, no. Pero, que la... Raquel, yo lo estoy diciendo porque no quiero el, el, el lunes o el mismo domingo escuchar gente. Ah, no, que yo estaba a las 5 y 30 y me cogían la cédula y me la devolvieron y no me dejan votar. Esa gente son malas. Dice que no dejan votar. Y no, votar. que, que, no de... y no, sí, que sí, esto sí. no, no, no, no. Pero no, mire, es hasta, hasta es un favor que se le está haciendo al ciudadano. Tenemos llamadita, Raquel. No me... sí, Dame un segundito. Sí. Buenas. Aquí tenemos en la línea 809-725-0505. Buenas. Hello. Sí, a la orden, ¿quién nos habla? Hello. Hello. Sí, lo escuchamos. ¿Quién nos habla? Eh, Ramón. Ra Ramón. Adelante, Ramón. Ramón. Ramón. Yo Hola, Ramón. Yo quiero decirle que eh, estoy con lo que eh, eh, di dice la Junta. Excelente. Que no se vote más de, de las cinco y media. Excelente. Yo fui en la, la, la, la pasada de elecciones y voté en un minuto. ¿Verdad? Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Si de las tres la boletas yo entro, eh, de, deposito una donde no va, ¿qué, qué pasa con ese, con ese voto? Buen, buenísima pregunta, ¿Eh? Ramón. Gracias okay. por Gracias, hacer. Gracias, Ramón, por eh, tu pregunta. Nada. nada. Sí. Si usted por error entró la boleta presidencial en la urna de los senadores, la S, no pasa nada a la hora del escrutinio, en el momento en que estén organizando y contando de cada la cantidad de boletas que va, que, va, que va a tener cada urna pues ahí van a hacer el cruce simplemente cambiarla y ponerla en la urna que va, todo ese proceso se hace sin abrirla, sin desdoblarla primero verificar que tengan firma y sello, que es lo que le da la legalidad y ver que sea la letra que corresponde a esa urna, luego que se organizan, no pasa absolutamente nada ese error puede ocurrir, hay gente por descuido, aunque el sustituto de secretario va a estar pendiente mirando de que la gente introduzca donde va, pero si por error ocurre no pasa nada, en el escrutinio se organiza y se colocan en la urna que va muchas bueno, gracias por la pregunta ojalá que, mira, eh, eh, me gustó me gustó, me gustó esa llamada estoy de acuerdo y es verdad el que no vote a las 5.30 que no vote, porque usted se le está poniendo de las 7 de la mañana entonces claro. hay gente que, que se quedan ahí y van a las 5 y, y la van para que le, el voto, di que no cae en vez de 200, 300, eh, yo no sé, eh, porque en yo la nunca he visto lógica de comprar o vender un voto. Sí, sí, sí. Yo nunca le he visto la lógica de comprar y vender un voto. El flaco este que, di que, que vende eh, voto, yo no sé cómo que tú vendes eso. ¿Cuánto que tú lo vendes? ¿La cédula? Roberto. Oye, ¿tres cédulas tiene este delincuente? Robert, si ah. tú, tú pones precio de, de voto, 300 pesos, que es lo que dan, 300, 500, 500 ¿cómo? Sí, ¿Y ¿Cómo así. ustedes saben o sea, que eso es lo que cuesta un voto? En tu conciencia, por eso, o sea, tú no lo debieras vender por nada pero tampoco de humillarte, o sea, no, esa práctica hay que acabarla indiscutiblemente, porque luego esa misma gente que lo vende son los que critican la corrupción de cualquier otra índole, los que critican narcotráfico, critican la homosexualidad, critican a las mujeres que se explotan sexualmente, critican todo, pero usted es peor porque usted elige autoridades porque le pagan para, que le, para, para cambiarle su conciencia, o sea, gente de doble moral, así no. Tenemos Mira, pero se... yo, yo realmente entiendo que la estructura social de da, quienes... Dame un break, eh, ojos... veloz, eh, dame un break, eh, vamos a darle prioridad a las llamadas, porque hoy es viernes y la gente debe expresarse. Eh, eh, aquí entramos en línea, buenas. Sí, buenas, le Marino Paulino, aquí en todos los Rieles. Adelante, hermano. Mire, en realidad hay que entender que la sociedad dominicana, a partir de febrero pasado la forma de pensar políticamente del pueblo dominicano es diferente, hay un nuevo, una nueva masa de votantes, ya esa masa de votantes que usted la motivaba con un poterrón, un picapollo, una fundita, un, un, un poco de gas, un tanque, ese tipo de votantes que se influenciaban con ese tipo de cosas ya en este país no existe, la gente está muy definida y la gente está con el cambio, la gente anhela el cambio, la gente vaya a votar con rabia en contra de la de este la publicidad ¿Entiendes? Entonces, pues la por más que el sí. Estado quiera hacer y decir cosas, inventar eh, campaña sucia, la campaña sucia es, es reversible, señores, la gente victimiza que lo atacan mucho con la campaña sucia, al final ese voto se endurece, y la gente va no, a decidir a votar. Entiendes, de manera que una campaña de propuesta y esto es lo que no ha entendido la gente que está promoviendo en candidato del gobierno. Es propuesta que el pueblo quiere y ellos no han venido con propuesta, sino que han venido con campaña sucia. Sí, gracias, gracias. Y se fue medio coladito su, su, su medio, pero imagínate, uno no puede filtrar eh, todo Todos los televidentes lo están haciendo, están aprovechando y tirando. Sí, vamos, eh, veloz, eh, termina con tu idea para irnos a la pausa. Antes del, del comentario que voy a hacer, responderle al señor que entiendo que las elecciones de febrero no se pudiesen poner de ejemplo, porque en esas elecciones que fueron celebradas el 15 de marzo, en una eh, reformulación de las mismas, tuvieron una abstención totalmente alta. Es decir, que esos jóvenes que fueron a protestar no fueron a votar la mayoría. Así que entiendo que el ejemplo no, no sería el más idóneo. Diferencia. El, exactamente, el comentario que voy a hacer respecto a lo que dice Raquel hay que ver la estructura social de quienes venden su voto que en mayor proporción son personas de, de niveles económicos, socioeconómicos muy bajos que no tienen interés por su país, que no tienen como que esa, esa conciencia plenamente desarrollada ellos ni siquiera piensan en el problema de la corrupción seguro su mentalidad es eh, total, van a hacer lo mismo eso es lo que la mayoría de personas que venden el, su dame voto piensan. Exactamente, entonces creo que la persona eh, clase media, hay que clasificarlo así, no es por ninguna cuestión particular, eh, son los más conscientes y no venden su voto, pero quienes sí lo hacen son la clase menos eh, favorecida. Es una realidad que nos afecta a todos, entiendo la razón por la cual no hace, al ver y eh, quizás estar un poquito desesperanzado, por eso utilizan ese recurso de vender el voto. Bueno, vamos a recibir esta sí, llamada, perdón, la no pausa. a recibir esta llamada, Raquel. Buenas. Publicar. Tarde. Imposible. Buenas. Buenas. buenas tardes del ensanche Duarte Angelina, Angelina adelante oye este cuando sinceramente la persona, los candidatos cuando ganan, este depende, no importa de qué partido sea, o sea, a veces se olvidan de la, de la sociedad, de, de luchar por, por verdaderamente por, por, por mejorar la situación o la las obras o las cuestiones Oye, vamos sinceramente, vamos a proponer, o, eh, ustedes ahí como Telenor, como base, sinceramente lo felicito. Vamos a formar un comité, vamos a darle seguimiento a, a quien sea que gane, de partido que sea, pues. para exigirle sinceramente las obras y las cuestiones que, de, de, de que ellos suben al poder, porque si olvidan la mayoría, no importa de qué partido sean, porque yo sinceramente lo tengo de, de testimonio. Muchísimas gracias y éxito. Excelente llamada, una llamada Gracias, con señora, mucho, señora, mucha con propiedad. También. Y déjame decirle, con esto no voy, me voy a la pausa, tengo que irme a la pausa. No solamente el partido de gobierno compra votos, son todos los partidos. Ah, o sea, no, aquí son no, ambos no, partidos. Uno. ¿Eh? no. Es, que, es que todos están cortados por la misma claro. tijera. Eh, oye, lo, no lo que ella acaba de proponer, nosotros. de hecho, de hecho. Ni, ni pequeño ni grande. Sí, de hecho, de hecho, este espacio hizo la primicia de hacer un debate un debate con la propuesta de los candidatos a diputados precisamente para eso, para que la gente conozca. Y si usted no lo vio, eh, vaya a nuestra página de YouTube y ahí usted puede ver la propuesta, las preguntas que, que respondieron estos candidatos. Y eso le puede dar una idea, principalmente aquí en la provincia de Duarte, por qué candidato a diputado o diputada usted votar. Así que entra hubo a YouTube no, y ahí están colgados que no todos. que Roberto. ¿Perdón? Que hubo algunos que no aparecieron nunca y siempre tenían una excusa. Los que no aparecieron, la gente sabe qué decisión tomar con ellos. Miren.